Hola amigos, muy buenas tardes, un cordial saludo y bienvenidos a en Busca de la Verdad. Ya sabéis que todas las semanas pues vamos a tener un directo, día antes, día después, pues bueno, esto según pues un poco los, los horarios y la compatibilidad de horarios los unos con los otros, ¿no? Así que buenas tardes, sed todos bienvenidos. Y bueno, hoy tenemos un título que promete bastante, Estudios del Miedo. Lago encontrado en Marte y MK Ultra. Hoy vamos a hablar un poco de, de lo que nos ocurre en el cerebro, los mecanismos, ¿no? La psicología, el mecanismo de nuestro cerebro, ¿no? Y es bastante curioso lo que nos puede llegar a ocurrir. Sobre todo esta noticia de Marte, que se ha encontrado, pues, un lago. Está dando la vuelta al mundo también. Lo vamos a hablar aquí hoy en En busca de la verdad. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros con Tertulios. Buenas tardes, Alba, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues encantada de estar aquí con vosotros una vez más. Muchas gracias. Paloma, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rafa. Pues nada, contenta de estar aquí con vosotros. David Castillo, muy buenas. Muy buenas a todos. Encantado a lo mismo de estar y compartir otro ratito aquí en este canal tan grande y tan bueno. Pues vamos a empezar, si os parece bien, por los mecanismos del cerebro. Vamos a empezar por los MK Ultra. Yo creo que esto es un plato fuerte y que ha dado muchísimo que hablar, ya sabéis, pues que hasta a día de hoy se piensa de que hay pues algunos personajes incluso famosos, que ahora nos lo dirá, nos comentará Alba. Pues personajes famosos, pues que responden pues a esto del MK Ultra, que es el control mental. Aunque yo quiero añadir a todo esto, que creo que el control mental no hace falta ser un MK ultra. Yo creo que hay gente que tiene control mental y poder sobre otras personas y esas otras personas se dejan controlar mentalmente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo este proyecto, experimento y vamos a ver qué es lo que nos cuenta Alba. Alba, cuéntanos un poco, esto del MK Ultra. ¿esto qué es? Cuéntanos. Bueno, pues el proyecto MKUltra también se le conoce como el programa de control mental de la CIA y este fue un nombre en clave para un, progr un programa que era secreto e ilegal ...que fue diseñado y ejecutado por la CIA para hacer experimentos con los seres humanos. Estos experimentos estaban diseñados a identificar y desarrollar nuevos procedimientos y, y sustancias... ...para usarlos en interrogatorios y en torturas. El fin de todo esto era debilitar a la persona y forzarlo a confesar a partir de técnicas con el control mental... El MK Ultra lo que hace es dividir la personalidad con drogas, con torturas, con abusos, con traumas y con hipnosis. Eh, con este programa se ha intentado desde entonces alterar el comportamiento humano mediante un sinfín de técnicas para conseguir que el ser humano sea el, la especie más dócil eh, que pisa la Tierra. De hecho... Hay supuestos supervivientes de este programa que han contado que han sido sometidos a todo tipo de humillaciones y aquí podemos incluir las torturas, los abusos sexuales y todo tipo de actividad que se os pueda pasar por la imaginación con el fin de anular la capacidad volitiva y a la vez el pensamiento también. Eh, como ya sabéis, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos eh, nazis, ...tenían conocimientos sobre el control mental... ...y fueron llevados a los Estados Unidos... ...y a esto se le llamó la operación Paperclip. Algunos de los objetivos del MK Ultra ...también es conseguir el suero perfecto de la verdad... ...para ser utilizado en los interrogatorios... Eh, ...conseguir nuevas sustancias... ...que propicien el pensamiento ilógico... Y, y, ...y llevar a la impulsa, impulsibilidad a las personas... Eh, también lo que quieren conseguir es incrementar la eficien eficiencia, perdón, mental y la percepción que tenemos de las cosas. Eh, también uno de los objetivos es producir amnesia y confusión mental. Y, en fin, un sinfín de objetivos que tienen que es, eh, con pocas palabras, es alterar la personalidad de la persona y para que la persona sea muy sugestionable y, y a la vez manejable. Hay muchos famosos que se dice que han sufrido de mega ultra y podemos citar a un montón de artistas, ya sean actores o famosos, cuyas carreras sospechosamente son lanzadas desde que en un punto concreto eh, la élite considera que deben impulsar eh, una canción o una película. A partir de aquí lo que se hace es que se mitifica a dicha persona y se le da promoción por todo el mundo, se le proporciona fama, dinero, poder, influencia y todo tipo de lujos para que, a cambio de todo esto, esa persona sirva de propaganda, eh, ya sea política o social, y lo hacen de manera, a veces, indirecta, pero es muy efectiva. Sin embargo, hay muchos artistas que se han negado a esta suculenta propuesta, y acaban con sus carreras acabadas o incluso con sus vidas. Tenemos, por ejemplo, eh, a Bob Marley, a John Lennon, a Amy Winehouse o a Kurt Cobain de Nirvana y a muchos más. Hoy en día hay famosos que supuestamente están sometidos al MK Ultra y podrían ser Justin Bieber, Rihanna, Britney Spears, Bruce Willis, Matt Damon, Elton John, Beyoncé, Brad Pitt, Lady Gaga, Kate... Katy Perry, Eminem, Miley Cyrus, Cyrus perdón, Johnny Depp, Nicky Minaj, Paris Hilton, Angelina Jolie, Tom Cruise y me podría tirar aquí una hora citando nombres de famosos que son sospechosos de estar sometidos al MKUltra. Eh, ¿Continúo o queréis comentar algo? Y te quería yo preguntar, eh, eh, Alba, ¿con qué finalidad se haría esto a estos personajes conocidos, que estás hablando de actores, actrices, sí. cantantes, eh, personas de, de esta, bueno de la farándula como digo yo, de, eh, de la canción, de Hollywood, ¿qué finalidad tiene, sí. tiene eso? La, la, la finalidad que tienen es más o menos todo lo que os he ido explicando pero cogen a, a famosos ya sean cantantes, actores de cine o, o lo que sean y cogen a gente, sobre todo, eh, si os fijáis, eh, much, la mayoría de las cantantes o actores y actrices son sexualmente muy atractivos. Entonces, cogen a unas personas con un físico así determinado, que también sea llamativo, y a personas que mueven a masas de gente. Entonces, claro, tú al coger a una persona con estas características, es como que te estás... Asegurando, por decirlo de alguna manera, el que le siga mucha gente. Y así eh, lo que quieres conseguir que se lleve a cabo. Abremos micrófonos, chicos. Comentamos un poquito sobre este tema. Eh, vamos avanzando. Eh, cualquiera de los dos, Paloma. O pues ritmos. la verdad, me he quedado eh, alucinado. O sea, que podríamos decir que prácticamente toda la farándula. Están eh, metidos sí. dentro de este, de este programa claro. Sí, y, y además Están como a... una especie de zombies Sí, además eh, Si os fijáis toda, Sobre todo los cantantes Y sobre todo las mujeres Que son conocidas como las divas MK Ultra Si os fijáis tienen en sus videoclips o incluso ellas mismas o en la puesta en el escenario, en sus conciertos, hay una serie de símbolos que siempre aparecen. Por ejemplo, encontramos las mariposas que en ocasiones las llevan tatuadas o las llevan como complemento y esto hace referencia al proyecto MK Ultra Monarca, porque no os lo he contado, pero se dice eh, que cuando las personas eran sometidas a estos experimentos veían pajaritos azules y también veían la, la mariposa monarca. Entonces eh, hay otro proyecto que es también paralelo al MK Ultra que sería el proyecto monarca, que sería básicamente lo mismo pero es como una continuación del MK Ultra. Luego hay otro símbolo que es eh, que siempre hay referencia al, al reino felino, siempre en los videoclips y en todo hay tigres, panteras, gatos y ellas mismas también van vestidas con la ropa de print animal, eh, están siempre rodeadas de, de animales y esto, estos símbolos lo que reflejarían son los impulsos sexuales a lo bestia. Aquí también se incluiría la famosa Hello Kitty, Luego, si os fijáis, también encontramos el famoso tablero de ajedrez en, en la mayoría de los videoclips. Si os fijáis también, hay muchos videoclips que la cantante está dentro de una jaula eh, o lleva cadenas, otros símbolos que hacen referencia a, la, a, la, a una prisión. Y esto sería la esclavitud física y psicológica a la que están sometidas estas personas. Luego también podemos encontrar mucho color rosa, púrpura y, y iris. Estos, estos colores se utilizan para reforzar la programación. Eh, también lo que hacen muchas es imitar a Marilyn Monroe y también lo que hacen es que se ponen las orejitas de, de Mickey Mouse o de conejitas y hay muchas también que llevan un look parecido a Alicia en el País de las Maravillas y esto es que están bajo un yugo de infantilización. Y bueno, todos estos símbolos, eh, aparecen muchas veces y seguramente que estáis pensando pero hay símbolos más que son que son que destacan más a la vista y estos símbolos eh, se dice que se suelen utilizar cuando el fotógrafo o el diseñador pues no está muy inspirado recurre a los símbolos del ocultismo de toda la vida que son los pentagramas las pirámides el ojo de horus y símbolos del satanismo David, ¿querías comentar algo? Eh, sí, claro. El proyecto MKUltra, es que es maravilloso. pero El proyecto MKUltra engloba un montón de cosas, ¿no? No solamente el control mental, ahí acordarse del... del yo le llamo el averruncho del centeno por llamarlo así en plan gracioso, el logo del centeno donde se extrae el LSD. Murió hace pocos años, ¿no? El creador del LSD. Y es el hermanísimo de Kennedy, el que se encarga de que todas estas pruebas con LSD en todo tipo de de, de pacientes, desde institutos, iglesias, hasta políticos, pues todos estos trabajos se hagan fuera de Estados Unidos, en Canadá, no en la frontera. Pero es curioso, en el libro de Joyas de Familia, se, hay, se, ven, muchas, se ven muchos casos de lo que es el MKUltra, ¿no? y hay uno muy curioso que lo cuenta en su libro, Eric Fratini Bueno, los Joyas de Familia es, es una documentación que se pide por parte de Kennedy para saber eh, bueno, las joyas de familia vienen a ser como esto de eh, ¿cuántos, armario, cuántos muertos tenemos en el armario, ¿no? Todo ese tipo de pruebas y sucesos extraños. Y hay uno muy gracioso que costó mil dólares solamente, que fijaos qué chorrada y qué tontería, pero es que es gracioso hasta contarlo. Cómo cogen un gato y le meten una cámara y un micro por operación adentro del gato. Y resulta que el jefe de la CIA pues, envía un informe a Kennedy diciéndole que que bueno, que hay un problema con el gato, que al cruzar la carretera, pues lo atropelló un camión. Y 600 mil dólares uh, se fueron por, por pues, casos como esos, hay eh, muchos. Eh, intentaron probar el LSD, por ejemplo, pues con prostitutas, políticos, no esas típicas fiestas que se hacían entre ellos, introduciéndolo por forma de gas en, a través de pues, donde estuvieran, ¿no? en, en el local que estuvieran, y resultó que eh, hay otra notificación ¿no? igual del jefe de la CIA, pues diciendo que hay problemas con, con las prostitutas porque en la ciudad en la que lo hacen hace calor y abren las ventanas y el gas se esfuma, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a, a probar, pues primero empiezan a buscar eh, mendigos, eh, todo tipo de, de pruebas, hasta llegar a, a querer probarlo en sitios cerrados como hospitales, iglesias y demás. El proyecto Meca Ultra es apasionante, a mí me encanta. Me gusta muchísimo. Es, un gran, es una gran fricada de, de ese gobierno, de esa política y, y muy violento también, claro que sí. La cantidad de cosas que habrán hecho pues esos gobiernos, ¿no? ¿no? Y es muy curioso porque en aquella época, después de la segunda guerra mundial, llega un pues una nueva etapa del mundo. Es decir, que el mundo tiene un cambio después de la segunda guerra mundial, todo el mundo, en todos los niveles, y sobre todo, pues en. Eh, en estas políticas que llevaban pues los Estados Unidos, ¿no? que tienen una hegemonía mundial y el resto de los países en relación incluso la Unión Soviética en aquel momento, ¿eh? en relación a ciertos temas, pues estaban sufriendo un atraso tecnológico y un atraso pues, en, en muchas cosas. Luego ya todos los demás han ido poniendo pues, mucho más al hilo, no pero da la sensación que al tener esa hegemonía que tenía Estados Unidos don, durante un periodo de tiempo concreto, el tiempo de Kennedy, en la subida a la Luna, pues en una serie de acontecimientos mundiales, pues ellos pues acampaban a sus anchas. Los gobiernos estadounidenses pues, han hecho un poco lo que les ha dado realmente la gana. Eh, Alba, ¿querías añadir alguna cosa más sobre esto? O bien ya empezamos a charlar un poquito más del siguiente tema. Yo ya está, por mi parte, ya está, pasamos al siguiente tema. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, chicos. Eh, vamos a, a ir a, a que nos cuente Paloma. Porque esto del el hallazgo este de... En Marte, cada vez que hay una noticia de Marte... Madre mía, saltan todas las alarmas del mundo. Incluso yo tengo alarmas eh, puestas aquí. de cuando, Marte, uh, me llegó un correo. Eh, coincidencias con Marte, ¿no? Y, uh, y lees todos los correos y tal. ¿no? Cada vez que aparece Marte en algún medio... Pues bueno, a partir de ahí ya empezamos desde este lago subterráneo en Marte y luego ya confabulamos y acabamos con los 250 mil millones. El otro día estuve haciendo un cálculo y de hecho voy a hacer un programa porque esto es un adelanto. Eh, ¿Cómo tiene primero de la Luna, que habían 250 millones de personas en la Luna y luego de las de 250 millones de personas? en la Tierra, en, en Marte, perdón, y estuve haciendo un estudio y tienen que estar más apretados que un chino en una cabina telefónica, ¿eh? o sea, eso tiene que ser impresionante. ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de esto de la laguna subterránea que tenemos en Marte. A ver, ¿qué pasa con esa laguna, Paloma? Eso digo yo, ¿qué pasa con esa laguna? Pues eh, la verdad es que, como tú dices, cada vez que son las noticias de Marte saltan las alarmas, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Científicos italianos han sido los que han descubierto, han descubierto esta, este lago que está bajo el hielo. Además, es que lo han hecho en una región que se llama, os lo voy a leer porque tiene un nombre que no me acuerdo, que se llama Plamun Australe y lo han detectado con una sonda que se llama la Mars Express. Bueno, pues eh, veréis, en esa zona se alcanzan unas temperaturas más o menos de 120 grados bajo cero. ¿Y qué pasa? Explican eh, en cuanto al tema de si hay vida o no, entraré después, luego os explico. Pero veréis, eh, esta, esta sonda lleva, una, lleva, un, lleva un, un instrumento a bordo que lo que hace es emitir señales de radio. Bueno, pues estas rebotan, según eh, la intensidad con la que reboten estas, estas ondas de radio, se sabe cuál es la composición del terreno. Y lo que han encontrado es un lago, un lago a un kilómetro y medio bajo el hielo de, de los polos. Los científicos calculan que debe haber millones de metros cúbicos de agua, pero lo que no saben es si está completamente eh, líquido o si hay rocas por las que el agua se esté filtrando. Os decía lo de, lo de la temperatura. ¿Por qué? Porque veréis, en, aquí en la Antártida también se han descubierto lagos bajo el hielo. Eh, también están a temperaturas muy bajas, pero no tanto. ¿Qué es lo que pasaría para que hubiese, para que la vida se pudiese desarrollar? Porque incluso a 79 grados bajo cero podría haber. Pues que eh, los percloratos que hay en el, en el suelo marciano se filtran a ese agua y lo que hacen es que actúan de anticongelante. Entonces afirman que incluso a esa temperatura podría haber vida. No lo saben, ese, eh, para saberlo habría que ir allí, habría que perforar, eh, sabemos que es difícil perforar hasta, esa, hasta esas distancias en Marte y además existe otro problema. Existe el problema de que igual se pueda contaminar ese agua y no sabemos lo que hay ahí abajo. Así que bueno, si hay vida o no, yo creo que vamos a tardar en saberlo. De lo que sí hablan es de unos microbios que se llaman los si ¿sí? que son los psicrófilos, son microbios cicrófilos. Eh, estos microbios crecen en ambientes muy fríos, extremadamente fríos y se nutren de la energía que extraen de los minerales. Así que bueno, veremos que, qué es lo que nos dicen. Uh -huh. Bueno, sabemos que en este canal tenemos un vídeo donde habla de las pruebas que han, de, han destruido no cuando las misiones... Eh, eh, fueron a las primeras misiones, fueron a la Luna, estos aparatitos rover, como digo yo, hicieron pues esa co esa, ese análisis de composición del suelo, se cargaron las pruebas y 40 años después la NASA dice, ¡uy! nos hemos equivocado, lo hemos quemado, pero vamos a explicarlo como ha ocurrido. Entonces, eh, bueno, nos damos cuenta que una de dos, o NASA no nos cuenta todo, pero es normal, o sea, una organización tan potente que ha tenido, ya no, ha tenido monopolio, sobre todo lo que ha ocurrido fuera de la Tierra, pues bueno, de 100 informaciones potentes, pues van a buscar las informaciones menos potentes y de esas van a escoger alguna y nos la van a soltar a nosotros y nosotros, pues como eh, focas en el circo, pues vamos a aplaudir, ¿no? Yo es lo que veo un poco en relación al tema de la NASA. Abrimos un poquito los micrófonos. David, adelante, cambiamos las tornas. Vale, pues aquí hay que decir que, a ver, todo esto viene, lo has dicho muy bien. Eh, hace 40 años ya se sabía que había agua en Marte, ¿vale? Porque eh, para un geólogo es muy sencillo, para nosotros no, pero para un geólogo sí. En esas fotografías se ve como eh, las, las rocas que están partidas y las rocas que están devastadas por el agua. O sea, eso ya se sabía. Eh, lo que ahora ya eh, se sabe es que el agua es líquida y que está en torno a un kilómetro y medio bajo la superficie de Marte y, y el radar, el, eh, creen que tiene más de un metro de profundidad o como mínimo un metro de profundidad porque el radar si no, no, eh, no traspasaría y podrían ver, no como no pueden ver saben que tiene un metro más de, de, de profundidad. No recuerdo el nombre del doctor, lo estuve viendo ayer el, el, la charla del, del físico o del investigador que lo hizo, no recuerdo su nombre, pero bueno, hablaron los tres, ¿no? que son dos hombres y una mujer. Y lo que está claro es que eh, este tipo de, de, de investigación no nos va a decir si la existencia de vida es posible o no, porque no puede hacerlo. Van a tener que hacer otro viaje y otro tipo de investigación, que ya me imagino que estará en marcha. Pero lo que sí está claro es que nos da las posibilidades totales de que... Eh, Pudo o haber vida en un momento en Marte. ¿Y por qué no puede ser un comienzo para terraformar Marte? Eso ya es una cosa de los paranoicos, esto de es la conspiración, la terraformación de Marte. No una vez que tenemos agua líquida y si somos capaces de perforar... Y había que tener en cuenta una parte muy importante que es la microbiología. ¿Qué pasará cuando seamos capaces de acceder a pruebas físicas de todo eso? y seamos nosotros los que subamos gérmenes allí o nos los traigamos de Marte, ¿no? Es un tema bastante interesante y que tenemos que tratar un día con algún especialista porque puede pasar lo que en cualquier película de terror, ¿no? Y que se empiece aquí a desfasar la cosa, ¿no? Sería algo impactante, desde luego que sí. Buen tema. Pues sí, la verdad es que sí. Pues saludamos a, a dos compañeros, a dos amigos que tenemos en el chat. Tenemos a Jajú la Cabra. Que... Jajú. No. Sí, Jajú. Lo tenemos un saludo, Jajú la Cabra, y a nuestro amigo. Planeta Snake2 que también tenéis en este canal, pues una charlita que tuvimos él y yo y nos cuenta cosas sobre su, eh, su informador, tanto que me habéis preguntado sobre el informador de, de Planeta Snake2, pues bueno, ahí lo tenéis. Buenas tardes a los dos, bienvenidos y por supuesto, bienvenidos a todos los que os vais incorporando a todos lo que, eh, los que vais entrando. Eh, Alba, cuéntame un poquito, ¿qué te parece todo esto de Marte, NASA, Laguna Subterránea...? Nos vamos a tener que bueno. ir allí, eh, a, a tomar el sol sí. o algo. Yo os lo quería preguntar, yo os quería hacer la pregunta de si vosotros, porque todos sabemos, ahora mismo no me acuerdo en qué año va a ser, pero que se va a hacer un viaje a Marte y que es sin retorno, ¿vosotros os atreveríais a ir si os dieran la oportunidad? No, no porque allí no hay gamba blanca ni jamón del bueno, entonces yo no voy a ir. <risa> ni cervezas. No, y además si no hay, si no hay cruzcampo, ojo, que no hago publicidad, que estaría bien hacer publicidad de la Cruz Campo, pero no, no, en serio, yo no iría. O sea, yo pienso que las personas que pueden ir a Marte y que es un viaje de no retorno, han de tener una preparación psicológica sí. fuerte. Pues, Llevan años ya preparándose. Abandonas tu planeta, tu tierra, tus seres queridos, tu entorno, abandonas absolutamente todo y es estar vivo, porque seguramente pues llegarán vivos, pero... Sí. Es... lo que, eh, Perdón, per, perdón Rafa que te interrumpa, pero yo estuve leyendo y en el viaje a Marte hay que pasar por un sitio donde está todo lleno de, de meteoritos y la verdad es que cuando vayan por ahí va a ser un poco difícil no darse con alguno, entonces tampoco está claro del todo si llegarán. Bueno. Hay una serie de inconvenientes del de irse a Marte y uno es ese de que tampoco está al 100% asegurado de que vayas a llegar y luego hay otros inconvenientes que te van a pasar allí. No, y aparte de eso, luego está el, el tiempo que, que vamos a tardar en llegar allí. Nada, nada. tranquilo Nada, de, nada. nada está, está todo ya preparado. Los avances que hay en, en transhumanismo, de aquí a 2035 más o menos... ...vamos a tener una capacidad de curación y regeneración de órganos terrible... ...está muy avanzado, muy, muy, muy avanzado... ...y, y proyectos como el MKUltra, del que hablaba antes Salva... ...precisamente iban enfocados a eso... ...en este caso el MKUltra fue un fracaso total... ...en, digamos, como aquel suelo del supersoldado... ...querían que tuviera un efecto militar... ...evidentemente no lo consiguieron... ...porque las tropas se les iba la, la cabeza completamente... Pero, sin embargo, el tema del transhumanismo para los viajes interespaciales y todo esto es importantísimo. Eh, la duración de la vida del ser humano, la regeneración de órganos, la curación de enfermedades... Eso de aquí a nada va a dejar de ser un, una epopeya y para pasar a ser una realidad. Y, bastante. ¿Y, y, y las farmacéuticas, que dicen de eso? <risas> a ver, el, el dinero... Eh, a ver eh, los dueños al fin y al cabo de esto son todos los mismos, ¿vale? O sea, van moviéndose de un mercado a otro. Entonces, ¿quién no te dice a ti que el dueño de, de X farmacéutica no sea el que pone dinero para que el tal Bigelow haga, construya cohetes? O sea, eh, quiero decir, sí. que es un mercado en el que nosotros, eso es para, para mayores, ¿no? Como digo yo, eso es, nosotros ahí no creo que podamos llegar. Pero lo que sí nos tendría que preocupar es el militarismo del espacio, ¿no? Esto que dijo Donald Trump no hace mucho de que de que lo que hay en Estados Unidos es para Estados Unidos y el que lo quiera o lo compra o lo, o, o lo conquista. Y estos son palabras textuales de Donald Trump. Ese es el, el problema real. Por eso os digo que ya está todo muy avanzado, ya hay nuevos motores, hay nuevas tecnologías. Es que, vamos a ver, yo voy a lanzar esto un poco... Yo analizando esta noticia de, de Donald Trump, no de militarizar el espacio, yo os digo una cosa, como han perdido la hegemonía... en de cara a la exploración espacial, eh, ahora Donald Trump quiere ir un paso más allá y tener la hegemonía y el monopolio de la militarización del espacio. Luego llegarán los chinos y llegarán los rusos y llegarán la, los europeos y, y luego llegarán los, in, los hindúes y llegarán todos y... y, y Siempre los estadounidenses quieren ir un paso más allá. Y en relación a lo que estábamos hablando antes de, de Marte, eh, todos estos problemas que se puedan plantear de tec tecnología, técnicas y todo esto, como dice David, lo tienen resuelto, lo tienen estudiado, lo saben, pero el factor ya no es un factor tecnológico. Yo creo que el factor más condicionante de una misión humana al planeta Marte es el ser humano, es esto. Porque es que, sí, tienen, porque que viajar, allí, tienen que viajar, allí una... tienen que viajar a un lugar muy lejano tienen que convivir en una lata de sardinas durante años y luego allí lo que te encuentres. desde aquí las fotos de Marte si son de verdad, lo dejo en el aire son todas muy bonitas, pero igual llegas allí y lo que y lo que decían en el anuncio no es exactamente igual. Perdona, Alba, adelante, ¿qué te he contado? Nada, que una de las cosas que estuve leyendo eh, a un factor que se va a tener que enfrentar la gente que realice ese viaje es el de la soledad, porque sí, van a ir una serie de personas, no sé cuántas van a ir, pero no va a ser igual que aquí en la Tierra, tú no vas a estar lleno de personas siempre en tu día a día y ahí va a llegar un punto en el que a lo mejor mentalmente no, no lo soportan, aunque sí que es verdad que los van a preparar mucho, pero, pero bueno, sí. es la primera vez que se hace. Pero por muy preparado que esas personas vayan, se van a lo desconocido. Claro, es van la primera a una vez. situación a la que no nos hemos enfrentado nunca. Entonces, yo creo que va a ser un poco complicado. ¿eh? Como dice Azucena en el chat, dice: Si vamos los españoles a Marte, montamos un bar y tapitas. Es, es, es <risa> cierto, ¿no? Es cierto Dime, dime, perdona que Puede ser, ¿eh? que los españoles... De hecho va un español a Marte ¿no? Sí, va un español, bueno, un español Por lo menos estaba preseleccionado bueno, eh, Pero realmente alguno se cree que vamos a saber cuándo se ha llegado a Marte, en tiempo y forma y quién va a ir, ¿realmente pensáis así? Yo creo que no, ¿eh? <risa> creo que lo que hemos dicho antes va a ser el camino, va a ser persona muy específica militar, por supuesto y, y científica. El resto, lo que la, esa futura colonización, como decías el Don Cooper en The Big Bang, va a ser así. ¿eh? O sea, no, no penséis que va a ser otra cosa. De hecho, cuando se quiera llegar a Marte, ya intentaremos llegar bastante más lejos. Esperanza de vida más larga, curación más rápida, etcétera, no, etcétera. Y no solo eso, nosotros cuando se fue a la Luna, lo que vimos pues fue algo muy, muy bonito. Y quizá sí, claro. fueron antes de alguna manera más... yo creo que fueron antes, de alguna manera más rocambolesca, y que ellos lo que... la NASA lo que hizo fue eh, corregir errores, corregir errores, para decir, señores, vamos a ir a la luna en condiciones, vamos a hacer el ridículo espantoso delante de tanta gente y delante de la Unión Soviética. ¿no? Entonces yo creo un poco que en sí... Eh, se fue antes de otra manera, de hecho ahí tenés los, los eh, experimentos que se realizaron fuera de nuestra atmósfera por parte de la Unión Soviética que se sabe que antes de Yuri Gagarin lanzaron a otras personas que están por ahí, son cadáveres que están dando vueltas eh, orbitando orbitando el planeta, se han quedado pues ahí orbitando y, y es lo que hay entonces yo creo que un poco lo de Marte puede ser así quizá ya hayan ido y ahora, digan, pues bueno, ahora, depende de los tion que pegaron allí, los que llegaron, pues ahora lo vamos a intentar arreglar para que eh, podamos llegar de una forma eh, cinematográfica y hollywoodiense, ni más ni menos. Porque sería un desastre, ¿os imagináis? Un desastre estrepitoso, filmado y difundido ante millones de personas en los informativos que se ven a la hora de comer. Estados Unidos lanza un, una nave tripulada y pegan ahí unos tíos y se matan todos. Eso puede ser algo contraproducente, pero pues sería el hazme reír de todos. Pero ojo, esto es una teoría mía, ¿eh? esto no está escrito ni lo he leído en ningún sitio. O sea, yo esto es lo que pienso que puede suceder. Y lo dejo, y lo dejo ahí. Chicos, ¿alguna cosita más al respecto? Y si no, cambiamos de tema. Yo me voy a añadir que el ah. tema de Marte es, es muy importante para, para el futuro, pero que tengamos claro que todo lo que suceda con Marte eh, no, eh, nos va a llegar muy tarde. A mí me interesaría terminar el tema Marte eh, eh, pidiendo que nos cuenten cómo tienen pensado eh, estudiar cómo Marte llega a ser lo que es, ah. es el camino que parece que la Tierra va siguiendo, ¿no? ¿Cómo sí. eh, terminamos sin mares, sin... Eh, si lo diré, sin... bueno, sin... atmósfera, eh, sin... Eso, es que no me sale sin atmósfera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo se queda Marte ¿Cómo se queda y, y, y por qué la Tierra está siguiendo ese camino? Si ese calentamiento global a, actual es casualidad, es cíclico o es acelerado por humanos, pero que todo ahí está englobado y es peligroso para el futuro de, de, esta, de esta raza. Pero bueno, hay también teorías ¿no? y, y, y dichos de que, de que llegaremos a los 5.000 no sé cuántos años, ¿no? Ahora vamos por el 2000 y pico, o sea que bueno, todavía nos queda tiempo para hacer muchas cosas. Vaya, y como vamos a ser inmortales, pues mira, podemos echar unos pasos. Me apunto a la tapa y el jamón, ¿eh? O sea, eso es vital, eso no puede faltar. Llevar un poquito de gamba blanca martes. Pero eh? Cruz Campo no, por favor, ¿eh? Lo siento, pero... Bueno, ahí, estaría ahí, ahí, ahí. bien hacer unas paellas en Marte sí, sí, también, sí, también ¿eh? yo me apunto haremos un, un, un programa de debate gastronómico <risa> <risa> pues bueno, vamos al siguiente tema chicos que vamos a seguir un poco, vamos a volver al inicio sobre los estudios del miedo, las causas, efectos qué generan nosotros, qué puede pasar el miedo, el miedo es una cosa que creo yo que tenemos pues casi todos los seres vivos, ¿no? Hasta, lo, hasta las plantas, ¿no? Dicen, uy, quita, quita. Pues yo creo que es un tema interesante y apasionante, sobre todo todo lo que es el estudio de nuestro cerebro, los mecanismos. Tenemos una cantidad de mecanismos eh, que no, o sea, superamos, ¿no? Cualquier ordenador, el más potente del mundo, pues una persona, un niño, un niño, supera, ¿no? Lo que sería ese mecanismo informático, ¿no? porque hay ordenadores súper potentes de inteligencia artificial. Lo tenemos en las redes, ¿no? las redes sociales, la inteligencia artificial. Yo cuando quiero buscar algo, con mi teléfono móvil, la predicción, él ya sabe los gustos que tengo y tal. Pero nuestro cerebro todavía es muchísimo más potente. David, ¿qué nos puedes hablar de esto del miedo? y de... Bueno, el miedo. Vamos, voy a decir que lo tengo aquí apuntadito para que no se me olvide. Vamos a hablar del tálamo que es el que decide dónde mandar los datos sensoriales que llegan, ¿vale? La corteza sensorial, que es la que interpreta esa información, el hipocampo, que guarda y recupera las memorias conscientes, procesa series de estímulos, sobre todo para que nosotros podamos darle contexto. La famosa amígdala, que sale en casi todos estos temas siempre, que es la que decodifica de alguna manera las emociones y determina las posibles amenazas y, sobre todo, y más importante, guarda las memorias del miedo. Y el hipotálamo, que es el que activa la respuesta de luchar o huir. Hay, hay muchas pruebas, sobre todo hay que entender que el, el cerebro, que nosotros pensamos que no se usa al 100%, lo cierto es que el 100% está trabajando. Otra cosa es, por ejemplo, que nosotros eh, para, según qué actividades usemos una capacidad u otra, pero cuando tú estás, por ejemplo, en, en descanso, el cerebro está es cuando más trabaja, de hecho. Está a tope, a tope. En los experimentos se ve que cuando una persona se despierta o se activa, eh, eh, determinadas partes del cerebro se iluminan y baja el trabajo del cerebro, con lo cual, para centrarse en esa acción. Entonces, es, es muy importante comprenderlo desde ese punto de vista. Eso que dicen de que no usamos, bueno, eso es la capacidad cerebral, el mover cosas, todo ese tipo de cosas es distinto para, para lo que es la actividad del cerebro, que evidentemente, como dicen de momento, a día de hoy, los especialistas, neurona que no se usa, neurona que en muy poquito tiempo muere, no sé si eran tres minutos, cuatro minutos, ¿no? Entonces, está claro que las conexiones están. ¿Cómo se disparan? ¿Para qué sirven? Es fantástico, ¿no? Como, como eh, tenemos los miedos ancestrales, ¿no? Esas, esos miedos a, pues a, a las arañas, a las serpientes, a los insectos, ¿no? Que nos picarían cuando estábamos en los árboles. Y luego, ¿cómo actuamos frente a, a la improvisación? ¿Cómo el cerebro nos paraliza y, nos, y, y entra la parte, digamos, del hipotálamo, que es la última, la más lenta, pero ahí es donde tenemos que hacer una respuesta? O huir o luchar. Pero es importante eh, eh, el, el hipocampo. ¿Por qué? Porque tenemos la base de memoria, tenemos guardados los datos de esto es bueno, esto es malo, y como se suele decir en este mundillo, el, el miedo es un buen profesor para todo este tipo de cosas. Nos hace aprender y nos hace reaccionar en tiempo y forma para nuestra supervivencia. Y prácticamente es así para todo, para todo ser vivo, ¿no? Todos aprendemos de esa manera. ¿Qué os parece? Abrimos micrófonos. Alba, Paloma, adelante. Vosotras, servíos. Alba, si quieres, dale, que te he visto, aquí vas a hablar. No se, oye, no se te oye, Alba, no se te oye por algún motivo. Pasamos a... A mí, bueno. Pasamos a Paloma, refresca la página, Alba. Dale F5. F5. Dale, bueno, pues eh, el tema del miedo la verdad es que es muy curioso, ¿verdad? Porque puede ser tanto, tanto bueno como mal lo que nos sirve, tanto para, para defendernos de cualquier peligro como para meternos en un en un lío mayor, la verdad es que es bastante interesante. Yo el tema este ya tanto del hipotálamo, de estas cuestiones ya un poco más médicas o científicas, la verdad es que entiendo poco. Pero la verdad es que me, lo que sí me parece interesante es la reacción distinta que produce en cada una de las personas. Porque no hay una reacción, digamos, normal, ¿no? sino que en cada persona hace que reaccione de una manera distinta. Yo creo que eso es muy curioso y digno de estudiar. Los experimentos en gemelos, por ejemplo, sobre todo en los niños, son, son impactantes, porque hay varios, yo he visto varios que son maravillosos. Hay un gemelo que está con su madre en la sala, en una sala, y sale una persona y se pone a jugar, ¿no? Y le saca una caja negra y le dice, mete la mano que hay un juguete. Bueno, está ronroneando, no se atreve, pero bueno, se mueve, se separa de la madre se, y se vuelve a traer con la madre. No se atreve con la caja negra, pero cuando saca un juguete, si el niño se activa y se pone a jugar, ¿no? Sin embargo, esa misma prueba con el otro gemelo, no. El otro gemelo no se separa de la madre hasta los últimos minutos que se separa, nada, dos metros y enseguida se vuelve con la madre. O sea, estamos hablando de niños de cuatro años. Es alucinante cómo ya... Las partes del cerebro, a ver, hay que repasarlas porque, claro, si no estás muy puesto en ello, cuesta, pero ¿cómo te se establecen por pasos ese aprendizaje y sobre todo, ¿qué dispara? Eh, hay que recordar que cuando uno, uno puede aumentar su velocidad eh, de correr en una huida por su vida, pero doblarla literalmente. O esa sí. madre no que decía en ese ejemplo que se ponía de, de que una madre podría levantar X pesos si su niño está debajo de la rueda de un coche. Hay momentos de máximo estrés en los que... Eh, el cerebro... Se dispara, ¿no? La adrenalina, se dispara. Sí, pero, pero de tal manera que nuestros músculos y nuestro cuerpo tiene tal tensión que es capaz de resistir casi cualquier cosa. Ahora, también hay que decir que una vez que ese suceso pasa, el estado de relajación es tan importante que puedes perder hasta la conciencia después de un esfuerzo así. Vamos con Alba, si la hemos recuperado en el espacio-tiempo. Doña Alba, adelante usted. Se me escucha ya. Perfectamente, como si estuvieses aquí al lado Vale, vale, que lo que iba a decir, pues yo ya no sé si lo habrá dicho Paloma porque como me lo he perdido Nada, lo que quería decir antes es que tener miedo en determinadas circunstancias es bueno Porque realmente es un mecanismo de, de se me ha olvidado la palabra De defensa un mecanismo, Eso, un mecanismo de defensa, ¿no? nos pone en alerta lo que ha dicho David de las arañas de los miedos ancestrales Puede ser de que eso sea que lo llevamos ya metido y ya le tenemos miedo, pero si lo piensas realmente es bueno tenerle miedo, bueno, no a lo mejor a todas, porque no todas son venenosas ni hacen el mismo daño, pero yo creo que la gente que... También es que hay gente que le tiene fobia y no puede ni siquiera verlas. Yo, por ejemplo, veo una araña y no, no pasa nada relativamente, pero, pero es no. bueno tenerle miedo porque... Pero, espera, espera. Sí. Claro, lo, eh, eh, las fobias son tratables, de hecho se tratan, hay muchas formas de tratarlas y funcionan muy bien, para eso una simple sí. tablet, ese experimento, no sé si lo conocéis, es magnífico el de ponerte, hay una aplicación que te saca una araña y te la pone en la mano con tu propia mano, ¿no? o sea, la cámara hace que se sí. vea tu mano, eh, bueno, ese tipo de tratamientos funcionan bastante bien, pero no es solamente una opción de aprendizaje, es una opción de respuesta, no solamente es esto es malo, es, es que es, es, es cómo responder… Y eh, sobre todo lo que decía de los niños es importante porque un niño puede variar. El, el experimento decía que está en torno al 50% que en, en esa evolución con los años del niño pueda ser una persona temerosa, eh, poco hablar, ¿no? Ya todos conocemos a gente pues que pues más, es más miedosa, a, habla menos y, lo, y a lo largo de su vida te puede generar algún tipo de problema social y hay otro 50% que no. Pero quiere decir, no quiere decirse que el niño más despierto y con menos miedo vaya a ser más valiente y más activo en sus decisiones. Puede Pueden invertirse, o sea, es, está es muy... Que además el miedo produce reacciones totalmente inesperadas. Totalmente inesperadas. Sí, yo por ejemplo alguna vez me he pegado algún susto fuerte, pero de un susto que me lo han hecho a posta, y del miedo y del susto mi reacción ha sido meterle meterle una tonda. Del susto que me pegaba ha sido mi acto reflejo. Acción-reacción, ¿no? Podríamos decirlo. Yo creo sí. que se desarrolla... Sí. De hecho, puedes darle una bofetada a alguien y, y, y hacerle mucho daño porque tú en ese momento vas a desarrollar no una controlas que no, sí. que, no, que, no, que no tienes. ¿no? Y además hay gente que... La reacción ante el miedo... Sí. Hay gente que le da por reírse. Sí, sí. Yo lo sí. he visto. O sea, que ha ocurrido sí. algo muy... Trágico, muy muy contundente, muy espontáneo. Ya empezó a descojonarse de risa y, y los es que, y, ¿Por qué te ríes? Una cosa, una cosa es que la risa también es un mecanismo de defensa. Sí. sí. Hay situaciones muy ya no es trágicas o embarazosas y hay gente que le da por reírse. Es una manera de, de defenderse, ya no, ya de, no ante el miedo sino ante situaciones ¿no? complejas, ¿no? Hay, hay gente porque yo recuerdo de alguien que cuando le ponías una cámara delante, pues empezaba a reír. ¿eh? Y, y esto es la situación del de, eh, el miedo también, porque hay diferentes grados de miedo, ¿no? No es el mismo miedo, pues a el miedo escénico, el miedo a un bicho, a un animal, pues que nos puede dar miedo, o miedo a, ante la muerte, o miedo ante ser descubiertos de algo, o miedo ante... El miedo es... Y no todos los miedos se sienten de la misma manera. ¿Vosotros qué pensáis? El miedo físico es peligroso porque es, eh, pasa de ser asintomático a, a ser sintomático. Quiero decir, hay gente que puede asumir ciertos dolores físicos que no tiene de una manera brutal. Y, y bueno... Eh... <risa> es que estoy viendo el mensajito. Qué malo. Sí, yo también lo he visto. Que, um, lo eh, eh, el dolor eh, nos enseña a, a que eso nos, nos ha producido un daño y a, y a intentar corregirlo, pero y si un, tienes un atracador delante, eh, ahí hay dos funciones que son muy distintas. Tú tienes que, eh, esa parte de que decía última, el cerebro nos tiene que decir qué hacemos, huimos o luchamos. Eh, ya viene el retardo que os decía de, bueno, será más fuerte que yo, yo seré más fuerte que él, ahí ya hay un tiempo. En la reacción, o sea, depende de cada acto, es muy distinto, pero los miedos, ancestra... Ay, perdón, los miedos ancestrales son fantásticos. Yo creo que todos tenemos algún tipo de problema con esos bichitos de alguna u otra manera. Muy pocas personas que yo conozca y he visto un montón de, de, de documentales, de experimentos de ese tipo, muy pocos eh, han encontrado gente que, que realmente no vaya con miedo por la vida en algún tipo de situación. Es muy difícil, yo creo que se da poco. El miedo, se, el miedo se hace presente en muchos lugares. En el arte, esto es muy curioso, el horror vacuum, lo que es eh, los, los, los pintores, ¿no? los que pintaban cuadros, incluso hoy en día, eh, tienen pánico a ver un cuadro, pánico, ¿eh? y a que hayan espacios vacíos. Sí, no sé si, si eso se podría eh, contemplar incluso como una patología artística pero el horror vacuum es cuadros supercargados eh, que podemos ver incluso eh, diferente, diferentes periodos en la historia donde entras a una catedral aquí en Europa o en otros sitios y ves unos cuadros recargados que dicen me duele la cabeza, o sea, no veo el mensaje del cuadro, sí, las figuras centrales pueden ser un santo, un cristo, un lo que sea, pero luego todo está recargado de ángeles, de flores, de luces, de no sé qué, de tal, de querubines... ...de ovejitas... Eh, ...y tenían el, el horror vacuum... ...era el horror pánico... ...al vacío... ...es curioso también esto... ...en el mundo del arte... no ...pues bueno, si queréis... ...pues vamos finalizando... ...un poco con esto de los mecanismos del miedo... ...si queréis decir alguna cosita más... ...y si no pues ya pues son... Si queréis. Hola, sí. ...os preguntaría por la... ¿qué, qué, es, ...qué os parece la ausencia de miedo... O sea, ...es decir, una persona con ausencia de miedo... Eh, está a un pie quizás de una psicopatía extraña, ¿no? Como la falta de empatía a la hora de, porque ese tipo de asesinos muchas veces en serie que tanto asustan, porque hacen cosas que no son ni medio normales, eh, de, tienen falta de empatía, ¿no? Pero esa ausencia, perdón, ausencia de miedo nos puede llevar a, a sitios muy peligrosos. Yo creo que la persona que no siente miedo tiene un bueno, problema, directamente. Tiene un problema serio. ¿eh? Es peligroso. Yo creo que es peligroso. es peligroso no sentir miedo. Los hay, los hay. Sí, a pero ver, ver. está más cerca de, de algún problema de tipo mental. Ver, hay que resaltar una cosa. Hay personas más miedosas y menos miedosas. Esto sí, claro. es, no, no es que no es que uno sea más valiente que otro. No, porque hay momentos en la vida en que puedes ser más valiente o menos y yo he llegado a una determinación en relación a esto, que es la experimentación. Hay gente que tiene pánico a ir de viaje. Les da miedo el irse de su entorno. A mí no me da... Hay gente que tiene pánico a subir un avión. Yo ya no sé, os lo digo de verdad, yo no sé cuántas veces he subido un avión. No, lo te... no tengo ni idea ya. No me da miedo. Que luego estás en el avión y dices... <risa> Como esto, peguro, como esto se caiga yo lo pienso, ¿eh? yo cada vez que subimos yo lo pienso, digo, madre como, mía como esto se caiga como se duerma el piloto las... <risas> <risas> risa verás tú, que risa los barcos Hombre, yo creo que en esas situaciones es igual que cuando te vas a un parque de atracciones y te tiras de la montaña rusa más grande creo que es inevitable no pensar el, como se abra el arnés me voy, me voy a ir bien lejos creo que es inevitable bueno, yo siempre lo pienso la sensación de seguridad, eh, que eso es importante yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer espeleología, nosotros fuimos a hacer unas paredes antes de meternos en una cueva para ver cómo estás colgado durante un rato, hacer posiciones con la cuerda. Eh, cuando tienes vértigo es complicado. Yo he tenido vértigo siempre, pero me he hecho escalada, he hecho cuevas, he hecho un poco de todo y se puede vencer. El problema que yo os decía es cuando una persona tiene un cerebro con algún problema y tiene una ausencia total de miedo. Y ya no hablemos cuando esto pasa en algún tipo de, pues en un piloto que se le ha, no se le ha detectado, que hay casos, yo vi hace poco un documental de accidentes de aviones y había un piloto con un problema importante y no se le despidió, se le permitió volar hasta que estrelló un avión. Hay cosas que, que bueno, son dignas de, de estudio, ¿no? es que una persona que no tiene miedo, yo creo que el comportamiento ya sería extraño. Sí, sí. Sería muy extraño. Serían un poco como autómatas, ¿no? El, el poder eh, estar conversando con alguien que no tiene miedo a nada. El problema es que vivimos, Rafa, yo creo, en una sociedad que premia eso, ¿no? Al valiente, al que se tira al barro, pero luego realmente... Si yo veo a una persona a que yo le pongo una caja con, no sé, una serpiente, una araña de goma y luego un bichito, un ratoncito real y me llega, mete la mano a ciegas en los tres, es, pues sería destacable decir, qué valiente y qué tal. Pues yo para mí eso me preocupa, No esa ausencia total de miedo o en las consecuencias de, de la acción que tú estás cometiendo en ese momento en determinadas profesiones es un peligro. Un, un, un miembro de las fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado excesivamente valiente es un problema, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera. O sea, hay ciertas personas que por su vida, por su desarrollo mental, han perdido el miedo a casi todo, ¿no? Y cuando tú pierdes el miedo a casi todo, creo que estás más cerca de cometer un error grave en tu profesión o en tu día a día, ¿no? Y eso es peligroso. Cierto. Pues bueno, chicos, vamos a cumplir la hora prácticamente. Eh... Si en el chat quieren hacer algún tipo de pregunta en relación a todo lo que hemos estado hablando eh, pues en este directo, que ya sabéis, lo vuelvo a repetir, para el que haya llegado tarde, pues bueno, en, en estos próximos tiempos, aparte de estar subiendo vídeos, y me gustaría que comentarais un poquito qué os parecen los vídeos que se están subiendo, pues en tanto a contenido, a calidad, a todo, vamos a ir haciendo pues, un directo semanal, porque ya... Sabéis que hemos estado durante un año prácticamente haciendo directo todos los santos y queridos días, pero ahora lo vamos a limitar un poquito y no vamos a dejar de hacer directos, evidentemente, porque yo sé que a vosotros os gustan los directos y como la, la audiencia es sagrada, pues hay que darle lo que, ellos nos, lo que vosotros nos pedís en este caso. Y también tendremos pequeñas entrevistas. Atentos porque la semana que viene tenemos un vídeo con Paloma, precisamente, que nos habla de, bueno, de temas de genética, de, un, de una tribu que han encontrado por ahí, que puede ser, puede ser ya lo descubriréis vosotros en el vídeo, que pueda tener genética no se sabe de dónde, ¿eh? que sus genes, parte de sus genes no se sabe exactamente de dónde son. Pues lo tendremos la semana que viene con la compañera Paloma. Eh, vamos a ver, dice Rafa, cuenta lo de, la, que, lo de la chica que arrancó la puerta en Belmez, Rafa. Eh, parece, mi, parece mi suegra, ¿no, Azucena? Está ahí apuntando. Pues sí, lo voy a contar, lo voy a contar. Vamos a ir adelante. Pues bueno, en una, en una experimentación que se hizo en Belmez, Casa de las Caras, pues hubo una chica que en un ataque de pánico, un ataque de pánico, tumbó una puerta eh, de hierro. O sea, estaba cerrada con llave, no podía salir y claro, se levantó con el pánico. Era una, era una chica, recuerdo, pues delgadita, no era corpulenta, era delgadita, de mi estatura aproximadamente. Entonces le entró pánico, intentamos calmarla, pero no, no entró en sí y arremetió contra la puerta y la tumbó. Tuvo que venir, esto es cierto, ¿eh? tuvo que venir un, un albañil, un señor, que tuvo que colocar la puerta y reforzarla nuevamente. Algunos diréis, bueno, si sí, la puerta no estaría bien sujeta. Estaba bien sujeta. Quizá pues tendría algún fallo la puerta, pero da igual. El golpetazo que metió contra la puerta y la tumbó, bueno, aquello eh, me pareció más, más, eh, más paranormal que lo, lo que hubiese podido pasar en esa casa. Pues bueno, ya contaba el caso. Eh, vamos allá. Eh, saludos a todos. Vamos a ver. Por aquí. Bueno, yo no veo ninguna pregunta. Yo antes sí me ha parecido ver una de Dreamcatcher referente al miedo y decía que si en una situación de miedo extremo eh, podrían salir a relucir nuestros instintos primarios. Yo estoy convencida de que sí, por supuesto. El instinto de supervivencia es lo primero. ¿Qué se trata de eso? Es que se trata de, de eso. Acción-reacción, ¿no? Otra cosa es cuando entramos en esa faceta que decía yo más lenta, en la que ya valoramos eh, el... el... La situación de miedo la podemos afrontar o no, si nos vamos a enfrentar o vamos a huir. Pero cuando el miedo te viene de repente, lo primero que salta es tu instinto de supervivencia. Sí, pero el otro también. El problema es que eh, habrá personas que reaccionen antes y otras después, pero el pensamiento lo vas a tener igual. Exacto. El desplazamiento, el mensaje entre neuronas y demás, todo eso se va a producir. El, el de hecho, quería terminar yo el tema de antes, precisamente para que veáis lo, lo importante que fue el MK Ultra otra vez, que en el control del miedo en los soldados, precisamente es para lo que nace el MK Ultra. Para, para controlar ese, ese miedo, hay, eh, hay soldados que tenían que combatir durante días, matar y, y, y ser máquinas de matar, ¿no? Pues parte de ese proyecto viene, viene, viene por ahí, ¿no? Bueno, chicos, nos vamos a ir, ¿no? Que hay que ver el eclipse este que tenemos aquí en esta zona de Europa... ...que empieza a partir de las nueve y poco en la zona más del Levante... ...de la zona mediterránea, lo podrán ver a las nueve y algo... ...y en esta zona más central que estoy yo, porque yo estoy más en el centro... ...y si un poco más en el interior de España lo veremos un poquito... ...pues unos minutos más tarde, ya sabéis, el movimiento de la Luna... ...el movimiento de la Tierra, el Sol y las estrellas y la luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Señores, nos vamos. Alba, ¿dónde podemos verte, sí. encontrarte y todas esas cosas? Sí, ahora hablaremos de, de un directo que tenéis esta noche, pero primero dime dónde podemos Eso. encontrar. Eso, bueno, me podéis encontrar en iVoox e y en Historias al Alba. En mi página de Facebook, que se llama Historias al Alba, y me podéis encontrar en el canal de YouTube que tenemos nosotras, que se llama Clásicos del Misterio. Que esta noche vamos a tener un directo a las 12, si, si no pasa nada, si será a las 12, de, de Bathory, de la Condesa Sangrienta, y tendremos a Azucena con nosotras. Muy bien, muy bien. Gracias, Alba. Paloma, ¿dónde te encontramos a ti también? Aparte de en tu casa, ahora sentada. Pues aparte de en mi casa, también en Clásicos del Misterio con Alba, eh, en Ivo e y en mi página de Facebook, La Noche Más Oscura, y nada, ¿y aquí cuando me invites? Vale, sí, pues ya, sin problemas, eh, ya la semana que viene estás ya eh, apuntada, como decía yo. David Castillo, Misterio 51, programa de radio, que está cogiendo una potencia importante y está trabajando duro. Se ha terminado la temporada, ¿no? Bueno, nos queda uno. La semana que viene, el sábado que viene, ya terminamos. Pero sí, muchísimas gracias por mencionarlo. Ha sido una temporada muy larga, eh, larguísima, pero bueno, yo creo que hemos aprendido todos mucho. De hecho, ya veis que nos vamos prodigando más por aquí y ya os contaremos más cosas cuando Rafa estime oportuno de, de lo que va a ser el año que viene, ¿no? Pero bueno, se, se van a hacer muchas cositas muy interesantes. Yo seguiré con el proyecto de Misterio 51, pero... Pasaremos a, a trabajar, por ejemplo, yo en mi caso colaboraré directamente de vez en cuando con Fernando Silva Hildebrand en la Señal Ciencia y Misterios. Él me ha confirmado hoy que va a colaborar con nosotros también aquí en En Busca de la Verdad, en Clásicos del Misterio, cuando lo precisemos, que hay ningún problema. Así que bueno, se van a hacer cositas muy interesantes entre, bueno, ya lo dijo Rafa, ¿eh? viajes y estas cosas, pero bueno, yo me voy a centrar hoy en YouTube y ya saldremos más por aquí, bastante más, hacer cositas de estas, directos rápidos, cortitos, pero muy interesantes y como se dice en el fútbol, cortitos y al pie. Pues muy bien. Pues ya la habéis escuchado. Alba, Paloma, David, gracias a los tres. Esta noche, clásicos del misterio. Tenemos un directo, bueno, yo no, yo no estaré, pero ellas tienen un directo, Azucena, y hablarán de la condesa Bathory, que es una historia que ocurrió hace cientos de años y ya lo contaba mucha gente, con lo cual, quizá hayan novedades. Chicos, muchas gracias, ahí tenéis el, el directo, creo yo que lo han pegado por ahí, si no recuerdo mal, si no lo veo mal, ese es el directo que lo tenéis en el no, chat. No, es, es el canal de Azucena, el directo aún no está creado. Ah, vale, no está creado, bueno, pues no pasa nada. Eh, chicos, buenas tardes, muchas gracias a todos, ya sabéis un servidor. Yo soy Rafa Fernández, esto es En Busca de la Verdad y nos vemos próximamente. Seguramente mañana tendréis otro, otro vídeo más para poder ver. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.